apagadas. Oigan, guardias, regresen. Esta cama está dura y las frazadas me raspan la membrana. Esta no es manera de tratar al gran sargento Staff. ¡Cabo! ¿Hace cuánto tiempo que nos podrimos en esta celda? Diez minutos, señor. ¡Un escándalo! Esto nunca hubiera sucedido si no fuera por esos agentes PDI. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue ayer, señor. ¡Silencio! Nuestro plan era perfecto. Todas las tropas estaban en su lugar. Los planes trazados para la gran epidemia. Tropas, hoy lanzamos el ataque. Prepárense para invadir. Ecoli, colóquense en la manija del inodoro. Sí, señor. Estafilos, ocupen sus puestos en la llave de agua. Sí, señor. ¡Miguelas! ¡Concéntrense en los tiradores de las puertas! ¡Sí, ¿Quiénes son estos, señor? Es honesto, señor? Oh, ese es solo un poco de mi emparedado. Eso es muy antihigiénico, señor. ¡Silencio! ¡Tropas! ¡Desde esta posición lanzaremos nuestro ataque! Deben permanecer invisibles. ¡No dejen que los vean! ¡Salten cuando lleguen a su lugar! ¡Y extiéndanse lo más rápido que puedan! ¡Los subimos desde esta ubicación! que infecta la ciudad! ¡El mundo! ¡El universo! ¡Recuerden, tropas! ¡Jueguen sucio! ¿La captan? Somos gérmenes y... Entendemos, señor. ¡Agua fiestas! ¡Prepárense, tropas! ¡Sí! ¡Tocó la manija! ¡Y nuestras tropas se subieron a bordo! ¡A la llave de agua! ¡Excelente! ¡Nuestros gérmenes van a estar en todos lados! Eh... ¡Esperen! ¡Está usando el jabón! ¡Es demasiado poderoso! ¡Cabo! ¡Si se lava las manos con esa cosa por 20 segundos, perderemos a todo el pelotón! ¡Oh, la germenidad! <risa> ¡Tropas, hacia atrás! ¡Antes de que use la toalla de papel para bloquearnos! ¡No! ¡Atacaremos en el tirador de la puerta! ¡Está usando la misma toalla de papel para protegerse en la puerta! ¡Que ¡Me revuelte El pango, Cabo! ¡Es un agente entrenado PDI! Esa fue una pérdida dura, Cabo, pero hemos aprendido la lección. Los gérmenes tenemos que volvernos más listos para enfermar a la gente. Baja la voz! ¡Queremos dormir! Y yo estoy tratando de contar una historia malvada. ¿Dónde estaba? A punto de recordar el pasado otra vez, señor. ¡Eso! Preparamos una inmensa invasión aérea. Allí estábamos una fuerza de 10.000 gérmenes viscosos, pegajosos, listos para infectar. Hoy iremos más lejos y más rápido que nunca! En cualquier momento, los 10.000 seremos lanzados al mundo a 100 millas por hora, armados con todas nuestras armas germenosas para atacar a los humanos. ¡Oh, ja, ja, ja, ja, ja! Las tropas, prepárense para el lanzamiento. Tranquilo, tranquilo. el los sistemas. ¿Qué pasó? Todo está blanco. ¿Estoy muerto? Estamos en un papel desechable, señor. Ya sabía eso. Bueno, nos detuvieron acá. Ojalá el otro pelotón cumpla su misión. Allá va. Ay, ay, ay, ¡No! ¡En la manga no! ¡Frustrados por el brazo largo de la ley! ¡Ey! ¡Aléjate de ese desinfectante de manos! ¡Vas a aniquilar a ejércitos enteros de gérmenes! ¡No! ¿De dónde salen todos estos agentes PDI? Ese fue un triste día para nuestras tropas. ¡Caímos en la trampa, PDI! ¡Pero la dominación mundial todavía sería nuestra! ¡Tenía un plan final! ¡El más malévolo de todos! ¡Usaríamos a sus propios agentes en su contra! ¡Propagándonos de persona a persona! ¡Reinaríamos supremos! ¡Sus padres, sus amigos! ¡Y sí, sus narices saldrían chorreando! <ríe> ¡Locatas narices! <ríe> Mejor siga como Germen, señor. Allá vamos, empezaremos nuestro ataque contra el autobús de la escuela ¡No puedo esperar! ¡Tantos niños que podemos infectar! Espera, ¿qué es esto? ¿No va a la escuela? ¡No! ¡No! ¿Cómo podremos dominar el universo si se queda acá? ¿Va a regresar a la cama? ¡Ay, su Mamá la está costando. Extraño a mi mami. Usted no tiene mami, señor. Fue formado por División Celular. ¡Silencio! ¿Qué? ¿También es agente PDI? <risa> Esos agentes nos derrotaron, Cabo. Pero ya van a ver cuando nos escapemos de aquí. Vamos a encontrar un lugar donde no haya agentes latosos. Y la victoria será nuestra. Pero señor, todos pueden ser agentes PDI si solo siguen tres reglas sencillas. Si se lavan las manos, se cubren cuando tosen o estornudan, y se quedan en casa cuando se enferman, se pueden proteger fácilmente de gérmenes como nosotros. Ah, ¿Por qué sigue conmigo, Cabo? Me gusta su entusiasmo. ¿Diría que es contagioso? No. De infección. ¡Qué pésimo momento para ser un germen! ¿A quién se le ocurrió reclutar a tantos agentes PDI? A mí no, se los aseguro. Tenemos que regresar a la sala de situación, cabo. ¡Alguien consígame otro emparedado!